Realmente hablemos del tema de fondo. Yo estoy preocupada desde hace tiempo y lo estoy diciendo públicamente. Los vecinos tienen razón. Hay un aumento de la criminalidad, específicamente de los hurtos, del tema de los robos, que ha aumentado muchísimo. Hay que decir que no solo en Barcelona, sino que en todas las grandes ciudades de Cataluña. Y eso se explica por varios motivos. Por ejemplo, porque ha habido una alerta terrorista que ha concentrado muchos dispositivos policiales, por ejemplo, en edificios emblemáticos en lugar de estar en las calles. Y eso lo hemos notado. Por ejemplo, también porque hubo una instancia superior que se cargó la posibilidad ...de utilizar la reincidencia para que efectivamente ese hurto continuado... ...los profesionales del hurto paguen judicialmente y no queden impunes. Y eso sucedió hace un año y eso se está notando ahora. Y eso es un problema y por eso nos estamos reuniendo con todo el mundo. Pero nosotros no tenemos las competencias judiciales, nosotros no decidimos las penas. Guardia Urbana ha aumentado un 15% las detenciones este año respecto al anterior de hurtos. Guardia Urbana está haciendo un trabajo excelente y está pisando callo todo el tiempo... ...y está respondiendo más que nadie, mucho más allá de sus competencias. Por lo tanto, como concejal responsable directa de seguridad, estoy muy orgullosa del trabajo que está haciendo el responsable de seguridad, el comisionado de racasens y el que está haciendo Guardia Urbana. Que, por ejemplo, aunque la competencia de seguridad ciudadana es de la Generalitat de Cataluña y Guardia Urbana colabora, en Ciutat Vella, que es donde el lugar que más nos preocupa de la ciudad, el 60% de las denuncias y las detenciones las hace Guardia Urbana. O sea, que Guardia Urbana está haciendo un trabajo excelente y está trabajando más que nunca. Pero hay un tema de fondo, hay un tema que es de presencia policial, y aquí Mossos de Escuadra tiene que aumentar su dotación, Mossos de Escuadra está trabajando muy bien en el terreno, estamos colaborando muy bien con Guardia Urbana, solo tengo palabras de, de agradecimiento respecto a los cuerpos policiales, pero tenemos un responsable de interior que tiene la cabeza en otro lugar. Y que ha dicho que no hace falta más policía en Barcelona. Eso es una barbaridad. Y el paso del verano nos ha dado la razón. Y, por lo tanto, el Consejo de Interior tiene que rectificar y, evidentemente, tiene que dotar más a Mosos de Escuadra. Y luego tenemos un tema judicial. Porque si quedan impunes todas esas detenciones que estamos haciendo, entonces eh, tenemos el problema de que se da un mensaje de impunidad. Aún así, no nos rendimos. Le digo, ayer estuve con fiscalía, precisamente reunida, y estuve hablando del tema de los machetes y la necesidad de que aumente la contundencia, concretamente, con este tipo de casos.